Profesionales puestos al servicio de una minoría oligárquica que en está contra los intereses de la patria Y nosotros decimos, no es normal no es normal que el número 2 de interior se reúna con el hermano de Ignacio González no es normal no es normal que el ministro de justicia utilice el ministerio para dar chivatazos a los corruptos no es normal que el fiscal anticorrupción se dedique a impedir la labor de los fiscales que luchan contra la corrupción no es normal que el fiscal general del Estado ampare comportamientos ilegítimos. No es normal que en este país el Ministerio de Hacienda premie con amnistías fiscales a los defraudadores y proteja a los grandes defraudadores. No es normal que dirigentes del Partido Popular tengan cuentas en Suiza, tengan cuentas en Andorra o tengan intereses en Panamá.